amigos de TechCetera hoy vamos a dar la primera vista al Mi10 de Xiaomi que básicamente es un smartphone 5G que tiene muchas cualidades como podemos ver acá inclusive tiene la capacidad de correr high res audio o audio de alta re resolución en este punto podemos ver que tiene un color que se llama twilight gray o, o gris twilight 8 GB de RAM, 128 en ROM, el paquete contiene el teléfono y algunos otros accesorios que ya vamos a ver. Yo sé que algunos van a estar diciendo, oiga, pero 5G no ha llegado a muchos países de Latinoamérica. Bueno, eh, hemos tenido esa discusión con muchos expertos, si vale o no la pena, cada uno mirará de acuerdo a su caso de uso y al país donde esté. Vamos a abrirlo, precisamente para ver que trae la oferta de Xiaomi. Está súper bien empacado. Bueno, y aquí vamos precisamente a abrir la caja. En este punto podemos ver un poco la primera sorpresa. Viene el bumper incluido. La documentación. En varios idiomas y la tarjeta de garantía algo muy tradicional en la mayoría de los smartphones aquí podemos ver también la herramienta para manejar la sim card así que por ahora pues muy interesante que xiaomi incluya un bumper precisamente para proteger la inversión, ahora aquí tenemos el producto como primerísimo primer protagonista y vemos que tiene un procesador o chipset Snapdragon 865 que rinde un montón, tiene muy buen rendimiento, una cámara principal dentro del set de cámaras posteriores de, que alcanza hasta 108 megapíxeles y graba video hasta en 8K también vemos que la tasa de refresco del display alcanza los 90. Para los que quieran llegar a eh, ahorrar batería también lo pueden bajar para que solo ande a 60. Y algo bien interesante, tiene carga rápida, alámbrica e inalámbrica de 30 watts. Y también carga reversible de 9 watts. Que no es la más rápida, pero tampoco es la más lenta, o sea, no desmerece. Aquí podemos ver el set de cámaras cuádruples, donde hay un arreglo de tres y una suelta y el flash. Vamos a quitarle este plástico. Es muy hermoso el smartphone. Y otra de las sorpresas, si se fijan, es USB-C. Tiene un parlante y dos parlantes, lo cual es fantástico, precisamente para juegos y para la experiencia de música. Aquí tenemos la cámara tipo punch hole que está embebida en pantalla. Vamos a continuar viendo qué más hay dentro de la caja. Y ya seguimos con el teléfono. Como podemos ver, aquí está el adaptador para los audífonos dado que como se imaginarán no tiene jack de audífonos entonces el adaptador viene incluido en la caja si se fijan en la parte lateral derecha están los botones de on off y subir y bajar el volumen de resto no hay más y el panel de acceso a la sim está en la parte de abajo es una sim nano bueno, aquí encontramos el cable de USB-C a USB-A y precisamente el marranito o docking de carga, adaptador de carga, USB-A. Bueno, y en el caso de la región, no se preocupen, van a venir con los pines planos que ya conocemos. Algo que podemos ver es que la pantalla de 6.67 AMOLED Full HD Plus es muy interesante. Fíjense. Está bastante bien calibrada. Aquí podemos ver algunas de las fotos y materiales que, que he producido en estos días. Pero en general, los contenidos se ven muy vívidos. Se ven súper interesantes, hermosos y demás. Entonces la, la pantalla sobresale bastante bien. Gracias a Dios, viene el bumper incluido en la oferta. Porque además, este color es un imán para las huellas. O sea, siempre va quedando. Al quitarle el case, nos podemos dar cuenta de dos cosas que la cámara posterior o este set de cámaras posteriores genera una pequeña joroba y por otro lado que aquí existe un sensor infrarrojo que va a permitir usar el Mi 10 con algunas aplicaciones como control remoto lo cual es fantástico en el momento de volverle a poner el bumper incluido fíjense ya la cámara se ve menos o sea queda no tan expuesta y además el bumper incluido, trae acá una protección precisamente para no irla a rayar. Tiene protección a salpicaduras, lo cual quiere decir que no es sumergible, eh, y hasta el momento, de lo que hemos visto, funciona bastante bien, la cámara tiene sus cosas buenas, hay otras por mejorar, como por ejemplo a nivel de... So... pues a veces se ve demasiado digital el tema. Pero fíjense la calidad de, de las imágenes captadas. <tose> Se ve bien interesante las fotos a 108 megapíxeles, funcionan muy bien, tiene la opción de clonarse lo cual es una maravilla porque se puede hacer efectos interesantes También tiene la opción de activar las dos cámaras la frontal y alguna de las posteriores al mismo tiempo. Tenemos opciones realmente de cámara frontal y posterior como pueden ver está haciendo un sol muy bonito en Bogotá. Fíjense un poco también lo que se puede lograr en el momento de, de la clonación también hay opciones tipo vlogger donde puedo usar transiciones precisamente para eh, lograr impacto en los videos. A nivel de las fotos de 108 megapíxeles, hay efectos bien interesantes como por ejemplo este, en donde fíjense la calidad da inclusive para hacer un zoom de este tipo en una foto ya tomada. Cuando vamos a la configuración del teléfono nos damos cuenta que aunque venía con la versión de MIUI 11, se actualizó a la 12, lo cual es bastante eh, bueno para los usuarios porque le da fluidez, seguridad y rendimiento al teléfono. También se actualizaron algunas otras aplicaciones, lo cual le da nuevas opciones a los usuarios del teléfono. Como les decía, a nivel de la cámara existe la opción de grabar con varias opciones para los que hacen videoblogs entonces pueden guardar sus memorias de diferentes formas e inclusive pueden hacer time timelapse, cámara lenta, usar las dos cámaras al tiempo y demás ¿qué nos gustó? pues que funciona bastante bien con una luz del día normal Hey amigos de Texeter, aquí estamos en exteriores casi al final de la tarde probando el mi 10 para que ustedes se den cuenta la calidad de la cámara selfie y también del audio en exteriores así que le estamos poniendo una dura prueba porque la luz no es la mejor vamos a ver cómo sale este vídeo también vamos a probar la cámara de noche en video. el zoom es bastante interesante ya vamos en 6X y hasta aquí llegamos. No vemos que se pixele tanto, pero sí vemos que trata de jugar con la luz para mejorar la toma lo más posible. Pero a veces en la noche el modo nocturno se queda un poco corto cuando se da la intensidad entre algo muy oscuro y una luz intensa. Esa combinación hace que el teléfono tienda a trastabillar. Ahora bien, el tema de la taza de refresco, como les comentábamos, hace que la pantalla se pueda cuadrar muy bien, fíjense, puedo pasar de 60 a 90, esto me da más velocidad y fluidez, pero también consume más batería, aunque eh, en las pruebas que hemos realizado la batería funciona bastante bien o sea 1.5 días a dos de un usuario tradicional y de un usuario intenso los 4780 mAh seguramente le va a, a durar para el día entero sin ningún problema se pesa que lo coja así o así se oye bien debido a los dos parlantes que tiene el dispositivo el Mi 10 de Xiaomi No hubo lag Bueno, y ahora sí vamos a jugar FIFA Como pueden ver El Mi funciona bastante bien Responde Ups Bueno, ahí no juzguen Por mi, mi habilidad Sino por lo bien que se desenvuelve El, el dispositivo Recuerden que tiene modo antiparpadeo para cuando voy a grabar la pantalla o voy a hacer algunas otras cosas y tiene opciones interesantes como el modo oscuro que muchos siempre han querido activar pero que en o algunos otros teléfonos es bastante difícil de hacerlo acá simplemente como ver esto ya quedó en el modo oscuro ahora recuerden que a nivel de conectividad tiene Bluetooth 5.1, lo cual es súper interesante para, las, eh, para conectar periféricos como audífonos y demás. Y también NFC. Acá podemos ver los parlantes que les comentaba, que son bastante bien. Y no se va a generar un problema cuando lo cojo. Como tradicionalmente se cogen Hola amigos de ¿cómo los smartphones Acabando para jugar Fíjense, en este momento, porque aquí el sonido alcanza a salir bien sea por acá Redmi o por acá Y eh, de hecho, como lo decían en el video Los 8 GB de RAM de esta versión con los 128 de ROM Hacen que el smartphone sea bastante fluido, fíjense Puedo abrir varias aplicaciones sin ningún problema y no se me va a trabar, ni va a empezar a trastabillar el teléfono por nada. O sea, en general el rendimiento es muy fluido. ¿Qué pecadillos puede llegar a tener este, este smartphone? Pues, para algunos puristas, la falta del jack, la falta del tele, y que en ciertos temas de fotografía no es tan pro como los smartphones de gama alta que son mucho más costosos como el Note 9 o el iPhone 11 Pro Max pero en general nosotros en Tecetera pensamos que es un muy buen retorno de la inversión dado que el costo no llega a lo que vale un flagship como los que acabo de nombrar así que amigos si quieren un smartphone de gama media premium, prácticamente alta, pero no quiere pagar por algo demasiado oneroso o costoso que le llegue a costar un pulmón, pues el Mi 10 de Xiaomi podría ser la opción para usted.